eran hasta las 8, sin eh, cortinas, las habitaciones húmedas, con cuatro camas era una habitación muy pequeña, con humedad, por lo tanto los chicos que estaban en las cuchetas arriba recibían toda esa humedad, olor a todo lo feo que te puedas imaginar, los colchones mojados, sin la cantidad de frazadas que correspondían, eh, la, los fideos, los que no estaban quemados estaban fríos, lo que se les daba para tomar, te pedían, si era una coca, una edad de coca, 30 pesos. Si no, agua. Y el agua te lo daban en un agua que estaba lavada. No sabés con qué. Se la veía sucia de afuera, ajada. Hoy la pisa, en algunos casos, quemada, fría. Están ahora planteando de qué nos van a pasar otros hoteles, porque estamos diciendo basta. Porque dijimos que no íbamos a seguir con esto y que no queríamos una noche más. Pero todavía no tenemos la respuesta. Los coordinadores hacen lo que pueden. Pero acá la respuesta la tiene que dar otra persona. La persona que nos trajo acá. Acá se supone que vinieron los chicos premiados. ¿Esto es un premio? Nosotros nos matamos enseñándole a los chicos lo que es la dignidad y todo. Y no queremos que vivan. Muchos de estos chicos viven así. Y el premio tendría que ser mostrarles que se puede vivir mejor de esta docente respecto de lo que eh, hacían alusión, concretamente el estado en que encontraron las instalaciones de los hoteles allí en Chapalmalal. Pero allí se está llevando a cabo esta feria de ciencia y de técnica donde están participando aproximadamente unos 650 alumnos. Tenemos más detalles sobre este tema.